¿Qué tal vas Rubén? Genial. bien? ¡Ey, Tengo dos dedos! ¿Tienes el guante bien puesto? En el ¿no? a ¿Qué tal vas? Voy bien.